¡Hola! ¿Qué tal, Feroz, Yo soy 0 y estamos en este episodio especial, eh, otro torneo más, un nuevo camino, la Dream Crusher's Cup. Eh, puros equipos alemanes, vamos a enfrentar con estos jugadores a, a ese torneo. Únicamente pueden ser 11 jugadores alemanes eh, en el campo de juego y todos los suplentes tienen que ser también de nacionalidad teutona. Pues bien, eh, vean aquí el cuadro, que les parece? Tenemos ahí a Miula, tenemos a Otsil, eh, a Boateng, también, eh, por ahí, a Mario, eh, a Gotze, a, Mar a Marito Gotze, este que notó el gol contra los argentinos y le dio el título a los alemanes. Muy buen medio campo, igual Sam, yo soy Sam, ahí del lado derecho. Eh, Homels y Neuer, por el amor de Dois, ahí eh, en la portería, que es increíble, increíble. Vamos a enfrentar este primer partido, estos estos cuartos de final, eh, octavos de final, perdón, eh, buscando la Copa eh, y pues es un cuadro interesante, tenemos allá Shrull, tenemos eh, igualmente eh, en la parte de arriba a, a Mario Gómez eh, este súper delantero, Average Jones eh, va a ser el equipo al que vamos a enfrentar aquí empieza el partido, ven bueno, aquí la, la guerra de rebotes, Kevin Kurangi eh, le toca ahí la fortuna del rebote eh, túnel no, rebote sí, toca la pelota atrás para Jansen, para Shu. Shur la controla, se quita uno, otro rebote, ¿cuántos las contamos? Somos con, como tres rebotes, Tony Cross centra y no llega Boateng, no llega nadie, vean aquí el error, la casualidad, eh, lo que viene siendo la fortuna, ahí te lo encargo, ahí te lo dejo de tarea. Eh, vamos, perdiendo el partido 1-0. Yo soy Sam. La toca para Schwanz Tiger. Sam para Schwanz Tiger. La regreso para Mario Gotze. Gotze, ¿qué hace? Se quita uno. Se quita el otro. para allá, para acá, papá pa, Toma la papa. Schwanz Tiger. tuya, mía. tenla, te la presto. Te la quito. Tómala, te la enseño. Vean el control del equipo. ¿Cuántos toques, Sam? Cuéntenlos. Me susto Zil. Me susto Zil. ¡Uy, bombeadito! delicatese! Delicatesen como el jamón. Vean el gol que acaba de hacer Suan. delicatesen. Suan. Así en cuanto tocó la pelota. Eh, ya no más. Ya no más. Ahí la clase. Golazo. Golazo del Ojito Sotil. Hacemos la jugada. La tiene Shrew. Shrew. La toca Shroud. Shrew. la Va a tirar Oh my god. Oh my God, qué fortuna dos llegadas y Mete un golazo, nada que hacer para Neuer. ni hablar. Así es el fútbol hijo. Y aquí un rebote, la tiene Müller, Götze, Mario Götze para Philip Lam, Philip Lam no puede tocarla, se la dio el defensa. Qué error, qué error de que te vas a disfrazar. Qué errorazo de el defensa ni hablar, eh, pero empieza el segundo tiempo oh, oh, y golazo golazo de Mario Gómez eh, nada que hacer, ahí un tiro, queremos empatar el partido eh, se vienen cerrando las cosas, se va Mario Gómez, se va, lo jalan lo, lo agarraron del cuello y eso parece lucha libre perro aguayo, de quiera que estés, un abrazo hermano, un abracito perro, Gotze, Gotze ¿qué hace? ¡Palo! hizo En el poste nada que hacer ahí un error, Müller, se quita uno portero, Ter Stegen está empezando a ser factor, en el partido se están acabando los minutos tic tac, el maldito tiempo tic tac, Gotze, el maldito tiempo wow wow vean el golazo el golazo de Gotze Suan, delicatessen vean ahí el golazo Jamón suave patrocinador oficial de tus sueños Sean Staiga Sean juega prefabricada Juega prefabricada, ¿quién remata? Todos en el borde del área ¡Müller! ¡Golazo! ¡Wow! Beso a la cancha como el Papa Entrando a una ciudad ¡Qué golazo de Mühla! ¡Papá! Nadie llega y en una juega prefabricada Totalmente encontramos la fortuna Minuto 90, el técnico está gritando ¡Ya que se acabe, por favor! Y se acaba el partido 4 a 3, sin duda un partidazo, un gran rival, no Noyer ahí aplaudiéndole a su gente. Vean nomás ahí, vean nomás el partidazo que nos echamos. Vienen cuartos de final, un equipo bastante sólido, sobre todo en defensa y medio campo. Y en los costados, vean a Royce, vean a Müller, eh, ahí Mario Gómez igualmente adelante, Gotze. Un super equipo, eh, la defensa ni se diga con Buateng, Buateng, Teng, Teng, Teng, Teng. Empezamos el partido minuto 18 Igual jugada prefabricada Juan con la 7 para yo soy Sam Sam Golazo Sam Wow qué golazo de Sidney Sam Minuto 36 Jugada prefabricada Vamos a hacer un video de esto Después les cuento la historia Fiferos Detrás de estos goles <risa> <risa> Tercer <risa> gol de tiro de esquina Mesut Özil Ahí metiéndolas el ojito Creo que le pegó con la córnea eh, Este Mesut Ozil De origen turco Casi no se nota, ¿verdad? Eh, Keglin, Keglin ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce a Kieglin Y noyer dice Vámonos para afuera Müller es pantalla. Es ¿Qué es ¿Qué pantalla Müller, ¿qué hiciste? Correle ¡Córrele, loco, ratero le el ladrón Golazo Müller Müller Müller la mete en el ángulo Nada que hacer, se quedó parado Dijo, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero, Golazo que... de Müller Aquí un error, suto Tzil, ¿qué va a hacer? Me bajan del camión Son cuatro pesos Pero, no, no, Penal Penal, ahí le dijo que hubo. ¡Bajan del camión! ¡Fum! <ríe> y nos lo echan por la borda. Müller cobra, como ya les he enseñado. Muy bien ahí, muy seguro. Y 4 a 0, 3 escapada. El equipo se está derrumbando. ¡Se bajan los pantalones! ¡Golazo! ¡Golazo, Philip Lamb! Entrando por un costado. Se está acabando. Tic-tac este partido. Y se acabó. Se acabó. Vean a Neuer ahí festejando con Toño ahí con la playera de la Juve, me encanta esta playera de la Juventus 5-0, partidazo sólido, y pues bien feroz, hemos llegado al final de esta serie eh, vamos a ver el capítulo 2 ¿Cómo nos fue en las semifinales de la copa eh, Dream Crashers Cap? Eh, espero que muy bien eh, gracias por ver este video, fiferos. Coméntenme cómo les fue en esta copa, si ya la jugaron, si ya la ganaron. Hay 3.000 monedas en juego y también un pack especial de jugadores. Pues bien, yo soy cero y recuérdenlo, metiendo gol delicatez FIFA la vida.